Silenciar. Hola, ¿qué tal? Muy Sonia, buenas, muy buenas tardes. Modo de voz desactivado. Buenas tardes. Vamos a ir dando inicio a este webinar sobre el implante coclear y la sordoceguera. Sordoceguera eh, y tecnologías para la audición. Eh, bueno, espero que ya se estén uniendo a través de redes sociales, de nuestra página de Facebook de embajadores de la accesibilidad digital. y Quiero agradecer a todos los que nos están brindando su apoyo para que esta, esta actividad se lleve a cabo. Y bueno, esta actividad es con motivo del Día Internacional del Implante Coclear. ¿Y por qué celebramos el Día Internacional del Implante Coclear un 25 de febrero? Bueno, pues porque un 25 de febrero de 1957, en Francia, se llevó a cabo el primer implante coclear monocanal, es decir, de un solo electrodo eh, que permitía hacer que las personas pudieran escuchar, pero eh, no podían eh, entender la palabra solo escuchaban sonidos, entonces no era tan fácil que las personas pudieran entender la palabra hablada, el lenguaje. Eh, y pues de ahí siguieron evolucionando los implantes cocleares. Ya veremos a lo largo de esta actividad cómo hemos ido evolucionando, cómo los implantes cocleares ahora eh, pues nos permiten realizar muchísimas actividades, escuchar la música, escuchar los pájaros. Y bueno, antes de iniciar, si quisiera presentar a todos los que estamos eh, pues en esta actividad involucrados y que la estamos llevando a cabo. Eh, me presento, mi nombre es Eneida Guadalupe Rendo Nieblas, yo soy licenciada en gestión cultural y soy una persona con seducera eh, Traigo un implante coclear desde el oído izquierdo y eh, también tengo discapacidad visual total. Y pues gracias a mi implante coclear puedo escuchar y, y ahora sí que llevar una vida más independiente. Y bueno, nosotros estamos formando la, asocia la primera asociación en México de personas con ceguera llamada Vivir en Vibraciones. Y es nuestra primera actividad, estamos ahora sí que eh, inaugurando esta serie de actividades que queremos llevar a cabo. Es nuestra primera actividad en línea, eh, así que bienvenidos, bienvenidas. Eh, estamos muy emocionados porque incluso estamos estrenando nuestro logo. Ya bueno, nuestro logo es como... Eh, dos manos, sosteniendo este, un corazón y tiene la, un ojo, un oído, tiene la, la clave de sol, que significa cómo podemos nosotros sentir la música a través del tacto. Y bueno, tiene unas comillas que nos indica, este que el corazón está latiendo y que el corazón vibra. Entonces, en, a grandes rasgos, esa es como una pequeña descripción de, de nuestro logo, y pues estamos muy contentos también de colaborar con otras asociaciones de personas con ceguera a nivel América Latina. En este caso, se nos ha unido eh, la eh, Asociación Fundación Ecuatoriana de Personas Cerdo Ciegas, llamada Ecos y Luz. Quiero darle la palabra a la doctora Sonia Margarita Villacres Mejía que nos eh, va a dar un saludo de bienvenida en representación a la eh, Asociación Ecuatoriana de Personas Sordociegas. Adelante, Sonia. Un poquitito de paciencia. Creo que le están transmitiendo el, el mensaje. Por ahí se escucha Redito. No sé si sea Sonia. A ver. Bueno, mientras que eh, le transmiten a Sonia. Se cayó ah, okay. la red y recién sí me volvieron a aceptar. Adelante, Sonia. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor y un privilegio estar con ustedes y en realidad felicito a todo el grupo que ahora está otorgando el privilegio de, de escucharnos, de escuchar esta hermosa webinar para que de tal manera haya mayor conocimiento sobre un tema muy importante para las personas con sordera y sordoseguera en especial. Felicito nuevamente a Eneida, a Miguel Lavario y a todos los de embajadores digitales que nos han hecho el favor de dar esta oportunidad para hacer mejor el conocimiento. Muchísimas gracias. Espero que todo sea un éxito y adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia, y gracias por todo el apoyo que nos están dando desde Ecuador y todos los ánimos y la motivación para crear Vivir en Vibraciones. Eh, muchas gracias. Y bueno, comentarles que también nos está apoyando la comunidad Embajadores de la Accesibilidad Digital. Es una comunidad de aprendizaje en base tecnológica donde, eh, pues bueno, ahí todos somos importantes, cada quien pone lo que mejor eh, sabe en cuestión de tecnología, en cuestión de accesibilidad para que las personas con discapacidad tengamos una vida más autónoma, más independiente y sobre todo que le saquemos el mayor provecho a la tecnología y precisamente el implante coclear, los auxiliares auditivos, audífonos, son eh, pues una herramienta bastante valiosa para las personas eh, con discapacidad auditiva y en este caso con ceguera y bueno, eh, en este sentido pues nos decía Helen Keller que la ceguera nos, de, nos separaba de los objetos, o sea no podemos ver los objetos hasta que los tocamos. Y que la sordera nos separaba de las personas, porque no todas las personas saben la manera en cómo nos podemos comunicar a través de la lengua de señas, por ejemplo. Entonces, pues es muy importante que si se puede a, a través de un dispositivo, ya sea no, no persona, o un implante, pues que podamos aprovecharla y bueno, ahora le quiero dar la palabra al compañero Miguel Gavilanes, también de Ecuador, que nos va a estar ayudando a moderar este webinar. Hola, Enedis, ¿cómo estás? Hola, Mark Sonia, a todos los asistentes a este magno evento organizado por nuestras organizaciones, embajadores de la comunidad, de, embajadores de la, de la comunidad para la Accesibilidad, vivir en vibraciones de México y ecos y luz de Ecuador, hermanados, solidarios con la necesidad de la clase o de la discapacidad quizá más marginada, no reconocida en la gran mayoría de países latinoamericanos. Estas organizaciones que no tienen finalidades de lucro unen sus esfuerzos para llegar a la conciencia de la sociedad, procurar buscar la sensibilidad de los gobiernos locales y nacionales a fin de que en el menor tiempo posible la sordoceguera sea considerada como una discapacidad única en todos los países de nuestra América Latina. Es importante reiterar que ante comentarios vertidos en que en, en relación a que quienes organizamos este tipo de eventos gozamos de lucro económico enteramente falso. Los profesionales que hoy nos acompañan y quienes estamos al frente de la organización de este webinar, estamos haciéndolo porque creemos que es nuestra obligación el procurar y buscar la integración e inclusión subrayo esta palabra, de las personas con sordos ceguera a la sociedad. Haremos cuantos y tantos esfuerzos sean necesarios a fin de que pronto podamos decir con alegría que somos reconocidos y que somos parte integral de un mundo que desgraciadamente por cualquier razón nos ha excluido de los derechos que de acuerdo a la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad no da sin más preámbulos queridos amigos también quiero dar la bienvenida a la licenciada Grisel Magallanes Landín licenciada en terapia de la audición voz y lenguaje oral y escrito Grisel es egresada de la Universidad Latinoamericana en Comunicación y relaciones, eh, y, y relaciones Públicas. También obtuvo su título profesional en el Instituto Mexicano de la Audición en, como una de las eh, obtenciones más destacadas, ya que a su vez tiene diplomados, tiene cursos, conferencias y asistencias a un sinnúmero de eventos nacionales e internacionales que le han hecho merecedora de las más altas consideraciones y calificaciones. Es fundadora del Centro Infantil de Rehabilitación Teletón México, para el que creó los modelos de rehabilitación, estructuración, implementación y coordinación del área de terapia de lenguaje que se ejecuta en los 24 centros que funcionan en su país. Con más de 30 años de experiencia, ha trabajado con los médicos audiólogos más prestigiosos de las repúblicas de México y Paraguay, donde actualmente reside. Se ha dedicado actualmente a la atención personalizada de niños, jóvenes y adultos que requieren la, el, adiestrami el adiestramiento en terapia de lenguaje y en mejorar sus niveles auditivos. me to A hablar estar. sobre varios tópicos referentes al uso de ayudas tecnológicas como los audífonos. Quisiéramos Grisel darte la bienvenida, agradecerte por esta oportunidad que nos das de compartir este momento y los micrófonos son tuyos. Adelante. No sé si tienes un micrófono apagado. Parece que tienes el micrófono apagado, Grisel. Ok, inicio. Okay. Agradezco, Miguel, tus tu palabras. Eh, agradezco la invitación, por supuesto, y a los organizadores, a Ineida, a Miguel y a todos los que están tras bambalinas, que con mucho entusiasmo crean comunidades para hacer conciencia de la efectividad que es incorporarse la, al mundo sonoro y a la comunicación. Por eso eh, me uno a esos, a esos motivos por los que hoy celebramos el Día Internacional del Implante Coclear. Y bueno, pues a, entrando en materia, ¿qué mejor que reconocer a una mujer que vivió en ese tiempo, a principios del siglo XX, muy conocida, mundialmente conocida, nuestra querida Helen Keller? Helen Keller, una incansable luchadora de los derechos de todas estas personas sordociegas y por las que trabajó incansablemente escribiendo 14 libros, ella misma, por una enfermedad que fue provocada por fiebre, le, le lesionó este los nervios auditivos y aparte que la dejaron sorda y aparte también atacó su parte visual. Entonces, Siendo sordociega, no se dobló ni se, ni se quedó de brazos cruzados, sino que empezó un mundo fantástico de sonido cuando a través de, de Anne Sullivan, su primera, ahora sí que vamos a decir, su primera terapeuta de lenguaje, que la enseñó a entrar en el mundo táctil de, de las palabras, empezó a reconocer todo lo que podía aprender, llegó a graduarse, en la universidad ella era americana y se, se graduó con cum laude. Y bueno, pues, eh, reconocida, incluso leía en braille, en varios idiomas, en francés, en alemán, en griego, en latín. Y bueno, una mujer que alcanzó a visitar 39 países y del cual tuvo la fortuna mi queridísimo doctor Pedro Berruecos Tellez, que en la ciudad de México fue el primer médico que trajo el oralismo al país porque en aquel entonces se usaba el lenguaje de señas y el doctor era un gran impulsor de que el sordo podía escuchar y que podía hablar y por eso se fue a preparar y trajo el oralismo a México, fundó el Instituto Mexicano de la Audición del Lenguaje, de la cual me siento orgullosamente egresada de ahí y tuve la suerte la suerte de haberlo conocido personalmente, porque además fue mi maestro. Él invitó a Helen Keller a México y haciendo una visita, Helen Keller eh, le preguntó al doctor de Ruecos, le hizo una pregunta, déjenme decirle, una pregunta que se hizo mundialmente histórica, porque giró por todo el mundo cuando él le dijo a Helen Keller, si Dios le concediera la oportunidad de devolverle uno de los dos sentidos que carece, cuál escogería. Y ella sin titubear dijo, el oído. Yo creo que muchos pensarían lo contrario, pero ella dijo, el oído. Porque yo vivo en la oscuridad y aunque no conozco los colores, podría imaginármelos porque cuando me dicen que el cielo es de color azul, es porque siento el viento que acaricia mi pelo, y me puedo imaginar el color azul del cielo. Igual, cuando toco en la tersura de una hoja de árbol, me dicen que es de color verde. Y también me puedo imaginar la corteza de los troncos, que me dicen que es de color marrón, de color café. Y puedo tocar los, el, la suavidad de los pétalos de una rosa. Y por su olor y por lo que me dicen, que puede ser de color rosa o de color rojo. Pero lo que sí les puedo decir es que no me puedo imaginar la belleza del canto de un pájaro o la belleza de la voz humana. Eso sí no me lo puedo imaginar. Y precisamente haciendo esta, este preámbulo de Helen Keller, quiero que, que me acompañen a viajar para conocer nuestro oído. Aunque es materia obligada de todos los médicos especialistas, eh, también es materia obligada para todas las terapeutas de lenguaje y fonoaudiólogas que se llaman así en Sudamérica. Todos debemos conocer las bases anatómicas del oído. El oído, para poderles describir, consta, vamos a decirlo de una forma muy sencilla, de tres partes. Oído externo, oído medio, oído interno. El oído externo está formado por una orejita que además tiene un conducto que es como un túnel por donde va a viajar el sonido. Cuando se produce sonido, viaja por el aire en forma de ondas sonoras que se introducen en ese canal auditivo y se topan con una pared que es la membrana timpánica que vibra. Al tocar este sonido, esta membrana hace vibrar atrás de ella a tres, Huesecitos que son los más chiquititos de todo el cuerpo. Nosotros tenemos 206 huesos y los más pequeñitos son el yunque, el martillo y el estribo. Y ellos a su vez, a través de la ventana, al estar vibrando, a través de la ventana oval, entran, eh, entran eh, a la, al oído interno, que tiene una forma de caracol, y... En este, y también a través de la, de la ventana redonda. Entran al caracol donde le da dos vueltas y media y por impulso sonoro llegan esta información al cerebro. De ahí se produce el fenómeno de la audición. Es por eso que podemos escuchar a través de ese viaje y poder entender las palabras, porque el cerebro lo que hace es que descodifica todo esto. Por eso yo siempre he dicho que nosotros no oímos con los oídos, oímos con el cerebro él es el encargado de procesar y elaborar y hacer un análisis para después regresar la respuesta. Y una vez que oí, oímos, por ejemplo, un hola, podemos contestar, porque el cerebro es el que está registrando todo eso. Pero, ¿qué sucede cuando en, en el oído hay ciertas lesiones y no podemos escuchar? Vamos a ir para atrás, desde afuera hay... Personas que nacen sin orejitas que se llama atrecia. y bueno se pueden hacer mediante unas cirugías estéticas una formación de oreja pero hay que ver si hay conducto auditivo porque a veces no hay conducto auditivo o hay obstrucciones entre el oído externo y el oído medio algo está obstruyendo para que pase el sonido y también puede haber algunos problemas en el oído interno que seguramente el doctor va a tocar este punto. Entonces, como ven, las causas de lo que pueda estar pasando en el oído pueden ser muchas, incluso puede ser congénita o adquirida. Hay bebés que ya nacen sordos o hay personas que tienen una, una sordera provocada por alguna situación. Y pueden ser desde de nacimiento por alguna, algún contagio. Hay rubiolas, por ejemplo, la mamá se contagia de rubiolas y aunque ella no presenta los síntomas, sí el bebé empieza a tener, eh, obviamente, el, el, el, el efecto de, ese, de esa rubiola. El, el gran porcentaje de niños con, con rubiola nacen, eh, contagiados por la madre, nacen con problemas de audición. Eso es por poner un ejemplo. También pueden ser por síndrome. Hay niños que nacen con algún síndrome porque la sordera muchas veces no viene sola, viene acompañada. Y hay varios síndromes, como el síndrome de baden el síndrome de Down, el, hay muchos síndromes que cursan con eh, problemas de sordera, o problemas de audición. Y, bueno, también puede haber problemas de oído medio, ¿sí? por ejemplo, las famosas otitis, que son líquidos, que, que, que, que vamos teniendo infecciones, y al ratito estamos teniendo problemas para entender. Y más adelante, todo esto se va hasta el oído interno, que también hay patologías, que seguramente el doctor va a explicarlo, pero estas patologías es importante, primero que nada, atenderlas con un médico, porque también pueden ser hasta golpes, caídas, hay un embarazo normal en las madres, pero sufren una caída un golpe, y se pegan en los huesos del cráneo, y en una de esas provocan la pérdida de audición en los niños. Hay miles de factores, pero muchos, muchos de las causas, no las podemos conocer con precisión. Por eso, cuando decimos que la causa no es muy precisa, es porque no sabemos qué pasó durante el embarazo o después de él. Y bueno, incluso también hay, hay problemas de audición en, la, en las incubadoras, los sonidos de las incubadoras que son fuertes, también llegan a producir problemas de audición. Y como ven, hay muchas, muchas formas de, de poder tener un problema de audición. Por eso es importante acudir al, con los otorrinos que son los especialistas en esto y gracias a Dios ahora se está haciendo mucha más conciencia de que en los hospitales cuando nacen estos bebés les hacen estudios que se llaman emisión y otoacústicas, que además son indoloras y que, y que les van a dar información si este niño está escuchando bien que sí, si esta, esta cóclea está respondiendo bien. Por eso es importante acudir a la consulta médica para que puedan oportuna y tempranamente tener un diagnóstico. Es lo primero que tenemos que tener, un muy buen diagnóstico. Porque a veces pasa el tiempo y decimos, ay, es que como es flojito, seguramente va a hablar después. O bueno, es que su papá se tardó mucho en, en hablar. Y, y entre que estamos especulando, pasa un tiempo fundamental para adquirir los sonidos del lenguaje. Y ese es el tiempo que no podemos perder. Mientras más pronto podamos detectar el problema de audición, más rápido podemos empezar a trabajar con este niño. Y una vez que se hace la detección oportuna, cuando son un poquito más grandes, hay un, hay un estudio que se llama audiometría, que se, puede, se hace una gráfica para poder ver las respuestas y de la capacidad de escucha que tenemos. Y bueno, se mide en intensidad, eh, a través de decibeles, la décima parte de un bel, o bien se mide a través de frecuencia, que es el que nos da los tonos. Entonces, hay intensidades, por ejemplo, que van de los selva a los 110 decibeles, y ahí vamos a clasificar las pérdidas de 20 a 40 decibeles podemos decir que es una pérdida superficial, de los 40 a los 60 70 es una pérdida moderada, de los 70 a los 90 es una pérdida severa y de los 90 a los 110 ya es una pérdida profunda en los primer en la, de 90 a 110 ahí ya estamos hablando de un pronóstico para candidato para implante coclear las anteriores si logra eh, identificar bien esa pérdida a través de unas curvas, vamos a ver cómo está percibiendo los tonos que se miden por frecuencia en tonos graves, medios y agudos. Y al estar mandando ese estímulo, que son soniditos y que se va respondiendo con un timbre, y en fin, van, van escuchando, se puede ver en una gráfica cuánta pérdida tiene un paciente. Entonces, por eso ahí viene la indicación de los médicos para ver si esto puede ser a través de un tratamiento médico, quirúrgico o bien la prescripción de un audífono. O audífono, porque la pérdida a veces no es unilateral, es bilateral, o sea, en los dos oídos. Y viene el momento de, de, de poder seleccionar el mejor audífono. Este tema de los audífonos es muy importante, vuelvo a repetir, los audiólogos o los otorrinos son los médicos especialistas y por eso les doy su lugar porque merecen por existir la autoridad máxima en el tema que puedan dar la claridad, de la indicación que qué es lo que deberían de usar. No cualquier audífono le sirve a cualquiera. En mi experiencia he visto que les prescriben audífonos de adulto a niños y por eso nunca van a llegar a hablar. Es importante la prescripción, incluso hay audífonos ultra potentes ahora, estamos en la edad de la tecnología, de la etapa de digital, en donde se pueden hacer todos los ajustes, en, lo, en los controles de los, de los audífonos. Que les voy a decir en qué consiste un audífono. Un audífono puede ser, imagínense que se coloca atrás de la oreja, tiene una forma de media lunita, ¿sí?, en donde tiene que hacerse un molde, y el molde es que lo hacen a través de adentro del oído, hacen una forma de molde, por eso es que es muy particular, muy individual, muy específico según las orejitas de cada quien. Tiene un espagueti o una, una manguerita que te conecta a la, a la curveta o a la carcaja, y tiene un micrófono que recibe estas señales, adentro tiene todos unos componentes muy finos y, y que son tecnología para amplificar el sonido. Por supuesto, se regulan los volúmenes y, y, y hay ahora hasta mucho más modernos porque se pueden conectar en Bluetooth, se pueden conectar a, a los smartphones, a, a, a la televisión. Ahora hay una belleza, que pueden incluso hacer controles para que se pueda escuchar toda la gama completa del espectro auditivo. Eso quiere decir que escuchen con más claridad. Hoy por hoy la tecnología está facilitando y brindando la oportunidad de que todos, todos podamos tener el derecho a escuchar. Y a escuchar con claridad, porque no es nada más escuchar ruido, no. Escuchar el lenguaje, que esto es lo que finalmente es el fin y el objetivo principal de cualquiera que estamos en este campo. Que todos, todos se puedan incluir en una sociedad que todos puedan apreciar la música, entender el lenguaje, participar, vamos, que no se pierda nada de lo que produce sonido que pueda ser placentero a sus oídos. Y hay diferentes tipos de, de, de audífonos, hay los chiquititos que van para una gente mayor con pérdidas no tan tan profundas ni severas, pero que pueden escuchar a través de audífonos más pequeñitos, los de... Los de las carcajitas, los de las curvetas, los pueden escuchar, los que tienen hipoacusias medias este, y, y, o bueno, severas, incluso profundas. Lo interesante de los audífonos es que podamos tener lo que se llama una ganancia funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una pérdida de 85 decibeles, puedan subir unos 30 decibeles en la zona del habla, del lenguaje, que es el banan, la banana speech, que le llaman la banana del habla. Y ahí están todos los sonidos del habla que nos pueden facilitar la comprensión del lenguaje. Así que ya hablaremos más adelante de otro tema interesante, pero sí quisiera que ahora que estamos hablando de patología y de muchas causas que puedan estar produciendo el problema de audición, el doctor nos pueda ahora platicar qué sucede en el oído interno. Ante negra. Sí. Listo. NAD. Audio, ahora. Ok, muchísimas gracias, doctora Grisel. Eh, muy completo, muy bien explicado. Gracias. Eh, bueno, eh, y todo este preámbulo que hemos hecho de Helen Keller y todo lo que estamos recordando este día. A mí me recuerda una eh, poesía que escribí, que escribí y que bueno, nada más les voy a compartir los primeros cuatro versitos. Yo amo el silencio, pues me llena de paz, pero hay momentos en que quiero escuchar. Y bueno, esto lo escribí cuando estaba esperando mi implante coclear. Y sí, o sea, el silencio nos gusta, nos hace muy bien, pero pues como dice la poesía, hay momentos en que quiero escuchar y escuchar la música y escuchar a mi mamá y escuchar a mi hermano, en fin. Y de esto del implante coclear nos va a hablar el doctor Roberto Rodríguez Becerra, él es egresado de la Universidad de Guadalajara en la carrera de médico cirujano y partero, y también es, es médico especialista en comunicación, audición y foniatría por el Instituto Nacional de Rehabilitación de la UNAM, Universidad Autónoma de México, en donde también hizo un posgrado en foniatría, y eh, bueno, él está certificado por el Consejo de Audición y Foniatría. Él es un excelente audiólogo que trabaja también con audífonos, con implantes cocleares y, pues bueno, nos va a dar un panorama general acerca de estos dispositivos. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos, en especial, a, a, cariñosamente a Neidy, quien hemos conocido en todo este este proceso y, pues. Eh, muy importante justamente el hacer eh, una una importante mm, conciencia, no solamente en el área médica, sino realmente en toda la, en toda la comunidad. Eh, ¿Por qué? Bueno, me toca hablar específicamente lo que es este, el implante coclear, cuál es el funcionamiento y cuál es el objetivo, pero en todo esto lo estamos hablando acerca de específicamente por el Día Internacional del Implante coclear Y hablando específicamente de las tecnologías eh, que se utilizan para la audición, quiero hacer una... una un, un, un, dar una, una, una pequeña frase justamente retomando a Helen Keller, que creo que es algo importante que no debemos tomar, perder noción. Que aquello que nos decía que las mejores y más bellas cosas en el mundo no se pueden ver ni siquiera tocar deben ser sentidas con el corazón. Y creo que ese es el punto que no nos debe desprender de la humanidad, independientemente de la afección que tengamos en la parte visual o en la parte auditiva, o desgraciadamente en la combinación de, de, en la combinación de ambas. Voy a compartir pantalla con ustedes. Perfecto. Hablando específicamente del de, de implante coclear, Eh, justamente lo que estábamos comentando en la parte del de grado de hipacucia, específicamente para la Organización Mundial de la Salud, tenemos que una pérdida auditiva discapacitante es cuando en este eh, gráfico, en una curva de audición, los umbrales de audición se encuentran por encima de los 40 decibeles. Eso significa que pueda tener repercusión en la persona para que tenga desarrollo del lenguaje oral, obviamente en su comunicación. En la parte de cognición, no se diga en una situación de comportamiento, desarrollo social y emocional. Y en etapas posteriores, desarrollo académico y desarrollo laboral. Lo ideal es que tengamos detección de la hipoacusia antes de los tres meses de edad. siempre hablamos de la parte ideal y de la parte real, desgraciadamente, que nos toca en nuestro, en nuestro medio. Hay que tomar en cuenta que en promedio en Latinoamérica las, la hipoacusia, hablando de, de pérdidas profundas, justamente donde los umbrales auditivos están en 80 hacia abajo, digamos 80, 90, 100 decibeles, sin factores de riesgo, justamente que son los factores de riesgo, son embarazos que fueron completamente normales, no tuvieron infecciones, un parto o cesárea completamente normal, un abgar donde significa que tuvieron respiración, Oportunamente, llegamos a detectar grados de hipoacusia profunda aproximadamente al año y medio o a los dos años de edad. ¿Y por qué creen que ocurre esto? Porque principalmente el paciente está teniendo un retraso en el desarrollo de habilidades lingüísticas, en, el, en eh, alteraciones en el trastorno, trastornos de, de adquisición del lenguaje. Cuando tiene factores de riesgo, significa que justamente durante el embarazo tuvimos alguna alteración infección, eh, bueno, puede haber muchísimas eh, durante el momento del parto o durante el momento de la cesárea, infecciones postnatales. Podemos tener la detección aproximadamente un poquito antes al año o al año y medio. ¿Pero qué creen? Que cuando tenemos pérdidas auditivas que son de un grado menor, hablando de pérdidas superficiales a moderadas principalmente, llegamos a detectarlos aproximadamente a los cinco años. Y no se diga cuando la afección es solamente en un oído, llegamos a detectarlos hasta los ocho o nueve años. ¿Cuándo te creen? Que lo ideal es que tanto el proceso de detección como el proceso de adaptación o corrección estuviera siendo mínimo a los seis meses de edad. No se imaginan a veces la, la gran desesperación que provoca esto, que de repente nuestros consultores hablando yo de manera particular, en México, de repente tengamos pacientitos de 5 años que apenas estamos haciendo un diagnóstico de una hipoacusia severa o profunda, cuando se han pasado etapas o momentos muy preciosos para la estimulación, específicamente en áreas corticales, el cerebro, para la integración del lenguaje. Entonces, eso es la primera. Una vez que logramos detectar la pérdida auditiva, eh, si lo hacemos de manera temprana, Va a, va a permitir que el paciente pueda desarrollar un lenguaje, o sea, esta estructura auditivo-verbal. Y al momento de que podamos corregirlo, poder tener una máxima competencia lingüística y sobre todo desarrollo académico de los niños y en su posterior vida un desempeño laboral adecuado. Lo que nos comentaron previamente, la adaptación de auxiliares auditivos como primera etapa. Pero, ¿qué ocurre en aquellos pacientes que a pesar que se han adaptado a auxiliares auditivos? amplificadores que puedan tener un adecuado desempeño. A veces pérdidas auditivas severas y a pesar de que el auxiliar auditivo dé la potencia necesaria, a veces el paciente no logra percibir o llegar hacia esa famosa zona de banana o la zona del lenguaje. Por lo tanto, aunque pueda percibir algunos sonidos, no es capaz de entender o discriminar correctamente. Esas pérdidas auditivas tan profundas, severas o profundas, que no tienen un beneficio con el uso de un auxiliar auditivo y no les ayuda a lograr entender, son aquellos pacientes que se van perfilando hacia la candidatura de un implante coclear. Este implante coclear es un dispositivo electrónico, tal cual, que nos va a proporcionar sensación de audición y, sobre todo, nos va a dar, sustituir la función de las células ciliadas o dañadas ausentes en el oído interno, justamente como nos comentaron previamente, está el pabellón auricular, que es el que recibe las ondas sonoras, las va a distribuir a través del conducto auditivo hasta llegar a la membrana timpánica, donde va a iniciar el oído medio. En este oído medio, una cadena de huesecillos van a hacer el movimiento, van a continuar ese movimiento hasta llegar hasta la última, que es el, el, el, el, el estribo hacia la ventana... A. Oval, donde vamos a tener ese paso de las vibraciones hacia el interior de la cóclea, el famoso oído interno o la famosa cóclea o caracol, que es donde se encuentran unas células ciliadas. Esas células ciliadas literalmente son como si fueran unos pelitos, los cuales se movilizan de un lado hacia otro. Al tener esa información mecánica, cada una de estas células va a transformar esa información mecánica en estímulo eléctrico a través de una fibra nerviosa. El, la cóclea o el caracol como tal, al tener dos vueltas y media, en el inicio de este caracol es donde se van a percibir principalmente los sonidos agudos y conforme va avanzando hacia la punta o el ápice de esta cóclea es donde se van a recibir o se van a percibir los sonidos graves. El implante coclear lo que va a hacer es sustituir la falta de función que tienen esas células ciliadas del oído. Y a través de una guía de electrodos va a pasar esos estímulos eléctricos directamente a las terminales nerviosas. Por lo tanto, este estímulo eléctrico tiene que viajar por la vía auditiva. a Eso significa a través de diversas vías o canales eh, en el tallo cerebral hasta llegar a la corteza auditiva, que es la que va a interpretar esa información. Es una tecnología asombrosa o fabulosa porque realmente podemos decir que dentro de los sentidos, si tenemos las condiciones necesarias, es prácticamente el único sentido que hasta en la actualidad podemos sustituir a través de la tecnología, pero no es tan sencillo. O sea, podemos pasar el estímulo eléctrico, pero el cerebro tiene que ser capaz de poder identificar, discriminar, para poder, obviamente, generar una respuesta adecuada. Hablando justamente que estamos en el Día Internacional del Implante Coclear, estamos hablando justamente de lo que nos comentó Nadia al inicio de la charla, que desde 1957 fue el primer paciente implantado. Obviamente el tipo de tecnología era diferente, no se colocaba dentro de la cocla, se colocaba encima del nervio, digamos uno de los nervios sacular y el paciente fue capaz de percibir sonidos Logró discriminar escasamente, pero sin embargo, conforme pasó el tiempo, perdió esa capacidad. Pero fue hasta 1961 que a través de William House se logró desarrollar el primer electrodo que va dentro de la copia, aunque la tecnología permitía solamente en ese momento que fuera monocanal. ¿Qué significa monocanal? Es una guía de electrodos, pero aquí este electrodo solamente tiene la capacidad en esa sola terminal de poder pasar los estímulos eléctricos. Continúa la tecnología y cuatro años después, en 1977, se genera el primer implante multicanal, que esto ya permite que esa guía de electrodos pueda tener diferentes puntos de emisión de estímulos eléctricos que puedan variar dependiendo de las marcas, de 12, de 12 electrodos hasta 24 electrodos. Y gracias a ellos es que podemos nosotros tener ya ese tipo de tecnología. Pero estamos hablando que esta evolución ha sido rápida, estamos hablando de 66 años de que se generó el primer implante coclear. De forma general, lo que va a hacer el implante coclear, va a recibir un estímulo auditivo que lo va a capturar el procesador de sonido a través de sus micrófonos. Ese micrófono y a través de toda la tecnología que tenemos, va a procesar el sonido de una manera digital. Y a través de esta digitalización, lo va a enviar a través de una antena por radiofrecuencia hacia una parte interna. Esa parte interna tenemos el receptor estimulador, recibe la información y ahora recibe esta información de radiofrecuencia en impulsos o estímulos eléctricos que van a ir a, ir a través de la guía de electrodos y estimular a través de la, dependiendo de la cantidad de electrodos, de una manera secuencial o simultánea a través de diferentes estrategias, dependiendo de las marcas, a estimular el nervio auditivo. Obviamente, como les comenté, tenemos un componente externo y un componente interno. El componente externo, que generalmente lo, lo conocemos como el procesador de sonido, con sus principales eh, características, que es el micrófono, el procesador de, de sonido, la alimentación de energía, que puede ser para una batería desechable, tenemos baterías recargables, y la antena. Y el dispositivo interno, que ese dispositivo interno actualmente está diseñado para que en el paciente pueda permanecer de por vida y que sea compatible con el procesador externo. El procesador externo de sonido es el que va a hacer cambio de tecnología de una manera gradual. Dependiendo de las marcas podemos tener múltiples modelos que puedan ser procesadores que van directamente por detrás de la orejita. Procesadores de cuerpo donde tienen el procesador eh, a través de un clip lo podemos sujetar en la ropa pero llevar por un cable a la parte de la antena eh, o podemos tener eh, aparatos que puedan ser de una sola unidad donde ya viene la batería, viene el procesador de sonido y viene la antena todos integrados en una sola unidad. Y justamente como estamos en este desarrollo de tecnología de una manera sorprendente, especialmente en los últimos 10 años, afortunadamente se tiene la capacidad de que aparte de que procesa el sonido y lo transforma en impulso eléctrico, que podamos tener ventajas de conectividad. Esas ventajas de conectividad justamente a través de teléfonos inteligentes, a través de Bluetooth, eh, podemos tener... Eh, llamadas directamente a través del dispositivo, obtener llamadas a través del dispositivo, tener accesorios como pudieran ser sistemas tipo Roger o micrófonos a distancia. Entonces hay una gran cantidad, incluso a tal punto les pongo aquí estos tres pequeños ejemplos de que incluso los procesadores a través de eh, pequeñas carcasas incluso ya se pueden utilizar bajo el agua para que el paciente pueda nadar y pueda disfrutar, disfrutar de ciertas actividades. En el mundo específicamente tenemos muchas marcas de implante copiar. Cada una de ellas tiene diferente tipo de tecnología, diferente tipo de procesamiento de sonido, pero todas tienen una finalidad en común, que es la estimulación eléctrica. Dentro de las marcas más conocidas tenemos Medel, Copia Advanced Ionics, Oticon Medical y Murotron. Es bonito que hemos hablado de la situación de que es una tecnología que nos puede ayudar pero hay una condición muy particular que debemos tomar en cuenta, que es específicamente que sea una cóclea, un caracol, que anatómicamente permita que se pueda colocar la guía de electrodos. Y otra situación no menos importante que pudiera ser que tengamos la existencia o presencia de nervio auditiva. Podemos tener pérdidas auditivas que sean desde el nacimiento, que sean congénitas, pero que estén asociadas a malformaciones o a ausencias de nervio coclear. Cuando existe ausencia de nervio coclear, a pesar de que tengamos la tecnología suficiente, no es candidato para su uso. ¿Okay? Aparte de que sea un buen candidato, ¿qué es lo que debemos considerar? Que el implante coclear también no solamente es el dispositivo, esto es un equipo, un equipo multidisciplinario donde no solamente es el diagnóstico de la audición, no solamente es valorar la parte anatómica, es ver específicamente en qué etapa de adquisición de lenguaje se encuentra el paciente. Si la pérdida auditiva fue posterior al nacimiento, si ha sido progresiva, que haya, esté avanzando, cómo es su entorno, su dinámica familiar, qué aspectos emocionales manejan con el paciente cómo es su dinámica familiar y qué apoyo escolar tiene el paciente. Esto significa que el éxito de una adecuada implante copiar es que sea un equipo multidisciplinario. A veces, desgraciadamente, podemos dejar de lado y nos vamos solamente al aspecto médico. Es candidato auditivamente a implante copiar, anatómicamente se puede realizar, se implanta. Pero si no tiene una red de apoyo este paciente, este paciente, a pesar de que tenga la mejor tecnología disponible, posiblemente no tenga los mejores resultados de tipo auditivo. Voy a hablar pequeños aspectos y no voy a meterme tan a fondo, pero para que sepan cuáles son las recomendaciones eh, o las son las candidaturas para implante coclear, dividiéndolo en dos partes, pediátricos y pacientes adultos. Principalmente los pacientes pediátricos, es que tenga una hipoacusia que sea neurosensorial, donde se afectó las células ciliadas, ¿de acuerdo? Donde no tenga, digo, hay pérdidas conductivas, como ya les comentaron, donde no se forma la hipoacusia auricular o el conducto auditivo externo. En este caso es cuando exista lesión demostrada de la cóclea o caracol que tenga una pérdida auditiva que sea severa a profunda, que aparte, al utilizar un auxiliar auditivo que sea potencia de la tecnología adecuada, no tenga una ganancia de no le dé el volumen suficiente, que aparte haya utilizado auxiliares auditivos por un periodo mínimo de seis meses. Lo ideal en cuanto a edades, si no ha adquirido el lenguaje, que sea antes de los tres años de edad, que estén en proceso de desarrollo del lenguaje de tres a siete años, aunque ahorita voy a hacer un pequeño énfasis en cuanto a esa situación de edad. En niños que ya han adquirido el lenguaje más de siete años, estudios que se tienen que realizar Justamente no basta con una parte de audiometría en pacientes que puedan cooperar, sino que hay que determinar estudios más objetivos, estudios electrofisiológicos. Una cosa que se llaman potenciales auditivos de tallo cerebral, que es una técnica similar a que fuera un electroencefalograma. Se colocan unos electrodos en cabeza, se colocan unos auriculares para pasar algunos estímulos. Estos estímulos van a generar cierta respuesta a nivel cerebral. Y una vez que se registran esas respuestas, debemos tener que no exista presencia de onda 5 a 100 decibeles. Es una cosa que tenemos que determinar. Hay otro tipo de estudios que se llaman potenciales de estado estable, que analizan cuatro frecuencias al mismo tiempo, e, e, igual que sea una ecoacusia una tipo profunda. Emisiones otoacústicas, que es una prueba muy sencilla, donde se coloca un, una sonda, un chuponcito, digamos, hacia la parte del oído, donde, dependiendo de la modalidad, si son productos de distorsión, de forma general, voy a ser muy simplista en este sentido, es como si mandáramos dos frecuencias al mismo tiempo, células ciliadas, si están eh, trabajando adecuadamente, envían una respuesta de regreso diferente a esas dos, a esas dos son primeras frecuencias que enviamos, por eso se llaman productos de distorsión. Excel. Nos dice, no nos dice volumen, pero nos dice cómo están funcionando las células ciliadas, si están funcionando o no están funcionando, en este caso no están funcionando, que no tenga problemas en el oído medio, si el paciente es cooperador y podemos tener respuestas confiables, eh, que tenga una hipocresia profunda en el neurocensorial bilateral. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, Neida. Audio ahora, ¿no? Muy bien, pues ahora estamos ahí. muy emocionados y se nos ha pasado decirles que pueden escribir sus preguntas en el Facebook. Y también los que están acompañándonos por aquí, por Zoom, pueden escribirnos sus preguntas por el chat. Igual vamos a dar un, unos minutitos para si alguien quiere decir algo o preguntar. Y muchísimas gracias, doctor. Una de verdad muy, muy compleja explicación, muy completo todo. Eh, estamos esperando también esos testimonios seguramente donde las personas nos puedan compartir eh, ¿qué, qué tan efectivo les ha sido un implante Roberto coclear o aquellas este, dificultades, dificultades que han atravesado, etc. Y bueno, para eso Miguel, ¿te parece si ya presentamos eh, también a la señora Alma que nos va a hablar acerca de su experiencia con la sordocera congénita y el implante coclear? Yo estaba muy emocionada. Buenos, buenos días, antes, tardes antes que nada. Estaba muy emocionada escuchando al doctor Roberto Becerra y creo que le faltaron algunas diapositivas. No sé si quiera terminar porque le faltó algo, no sé. No, sin ningún problema. Lo único que sí quisiera nada más este, mostrar es una última diapositiva que justamente... Hablando específicamente de la hipoacucia, pero déjenme compartir la pantalla para que se pueda visualizar esta última, última diapositiva. Justamente, ¿qué ocurre? No solamente con la pérdida auditiva, sino también con alteraciones visuales o alteraciones oculares. Les pongo un listado, eso es solamente por hablar de algunas de ellas, que son un poco más comunes, de todas las afecciones que podemos tener, asociación de problemas visuales y asociación de problemas auditivos. Y podemos tener una presentación muy, muy diferente, donde puede ser problema visual desde el nacimiento con pérdida auditiva que pueda ser progresiva o pérdida auditiva que pueda ser profunda desde un inicio y que puedan venir asociadas con otras alteraciones cognitivas o con otras alteraciones anatómicas. Entonces, esto justamente complica más el panorama en cuanto al proceso de rehabilitación. Pero obviamente en cualquiera de ellas, mientras el diagnóstico se realice lo más temprano y oportuno posible, pues obviamente mejor este pronóstico tendrá el, el, el paciente para su, para, su, para su vida diaria. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto, con esto terminaría y pues muchísimas gracias por su atención. Ay, muchísimas gracias doctor una disculpa, no, no, no me di sí, cuenta que había fallado un poquito la tecnología, pero es muy importante esta última diapositiva porque justo nos enlaza, ¿verdad? Con esta parte de la sordoceguera. Así este, es. Y, y bueno, este, pues ánimo con los comentarios, las preguntas, estamos aquí para, para responder, para que ellos también puedan este, responderles. Y comentarles también, antes de que se nos olvide, que el día de mañana se va a estar transmitiendo por una radio de Chiapas, es una radio virtual que se llama Bebina, eh, la voz de la ternura, mañana a las 5 de la tarde en el hora del Centro de México. Eh, y bueno, Miguel, si nos ayudas a este presentar a la señora Alma, por favor. Gracias, Neida. Eh, Alma Cortés. Muchas gracias, madre de gracias. Una niña con discapacidad eh, visual y auditiva congénita, no solo ceguera congénita. Hace 15 días estuvimos en un encuentro sumamente valioso, importante, como fue la cuarta conferencia latinoamericana Yolanda León de Rodríguez. Y ahí... En ese encuentro Alma hizo una exposición que conmovió a todos los presentes porque es más o menos un reprise de alguna forma de la vida de nuestra querida Helen Keller. Alma, los micrófonos son suyos. Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias Miguel, muchas gracias y gracias a todos los que nos están escuchando, eh, estoy nerviosa porque es nuestro primer evento de Vivir en Vibraciones, es algo que, que venimos, venimos cocinando desde hace mucho tiempo y bueno pues ya, primero Dios ya se está empezando a dar y, y bueno vamos con todo aquí en Vivir en Vibraciones aquí en México, entonces este pues antes que nada muchas gracias, gracias por estar aquí y bueno voy a hacer presentación. Eh, me avisan si ¿Sí ven, si ¿Sí, ya lo están viendo. Espérenme un minutito. Ahí está. Ya lo ven, ¿verdad? A ver, eh, me ayuda el eh, doctor o alguien que nos diga que ya se ve. Sí, ya se ve. sí efectivamente, ya se ve. Ok. Gracias. La sordoseguera, bueno, pues la sordoseguera congénita y el implante coclear. ¿Yo qué les puedo decir? Yo soy mamá de Grecia Danae. Grecia es una niña de 5 años con ceguera y sordera. La ceguera es por, eh, la, bueno, ahora sí que tienen lo que es la sordera, que es hipoacusia bilateral profunda, y la ceguera, bueno, pues es retinopatía del prematuro grado 5. ¿Por qué se debió a esto? Precisamente por la prematurez extrema de Grecia, ya que nació a las 27 semanas. Cuando ella nace tiene demasiados conflictos, eh, tiene eh, dos choques sépticos, bilirrubina alta, nace de 27 semanas, pesa un kilo, todo esto es lo que le provoca... La, lo que es la hipoacusia, ¿no? Me dicen, decían ahorita, ¿no? No sabemos qué es lo que le provoca como tal el que pierde el oído porque tuvo muchos factores externos que hicieron que esta hipoacusia pues se generara en Grecia. Y bueno, lo que es la ceguera fue por medio de tanto oxígeno como bien dice, que es este, se, se me favorita el nombre, pero bueno, es por, por medio de la prematurez extrema que le da esta parte de la ceguera a mi hija. Entonces, bueno, ver, permítanme tantito, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega y Grecia tenemos sus primeros meses, nos da la información de que tiene sordera y tiene ceguera, sordo ceguera. Entonces, ¿cómo tomamos la, la discapacidad? Pues es empezar a buscar opciones, empezar a ver qué es lo que teníamos como herramienta para poder hacer que Grecia en ese entonces pudiera tener un acceso más al mundo. Entonces nos dicen, de la ceguera no hay nada que hacer, pero podemos hacer que, que pueda escuchar por medio de auxiliares auditivos. Empezamos a hacer todo, nosotros nos enteramos que Grecia no escuchaba a la edad de cinco meses. Empezamos a hacer todo el movimiento y le colocan los auxiliares auditivos. Desgraciadamente pasa que le colocan los auxiliares y no tienen esa madurez de empezar a decir, a ver, tenemos que empezar a ayudar a que la niña escuche por medio de esto. Entonces no le funcionan y empezamos a ver las opciones del de implante coclear. Materializamos, buscamos los recursos y los profesores capacitados, ¿para qué? Para que ella pueda empezar. A Grecia la, la, la operan al año ocho meses, le colocan el implante coclear. Grecia es la primer niña en México en ser implantada siendo ciega. Y venimos con los retos. ¿Qué es lo que pasa cuando a Grecia la implantan? No es nada más agarrar y decir, ah, ya la implantamos y ya empieza a escuchar. No, no, ese es un error que cometemos, ¿no? Es diferente a si le colocan un implante coclear a una persona que ya perdió la audición cuando ya es grande. ¿Por qué? Porque estos, estos, estas este, neuronas ya, ya trabajaron, ya empezaron a escuchar. Entonces las mismas neuronas y el cerebro ya tienen los canales auditivos para que ellos puedan desarrollar y en cuanto se les coloque el implante coclear con una buena programación puedan empezar a escuchar. Desgraciadamente con las personas con sordosellera congénita esos esas neuronas empezaron a a tramitar o a agarrar de otros lados, como es cuestión del tacto, del gusto y del olfato, empiezan a hacer sus conexiones neurales y la parte del sonido la empiezan a dejar de lado. Entonces, cuando a Grecia la implantan, nos topamos con esa parte, ¿no? Es diferente, como yo les comentaba, el que una persona ya adulta pierda, pierda esa audición teniendo ceguera. ¿Por qué? Porque te colocan, como es el caso de Eneida y de Darío, les colocan el implante coclear y automáticamente con una buena programación, gracias a Dios, están escuchando. En el caso de la sordera congénita es completamente diferente. Nosotros nos topamos con retos, nos topamos con negaciones y nos topamos con diferentes cosas que nos hicieron que durante un año y medio estuviéramos navegando por todo México buscando audiólogos que nos pudieran ayudar con esta programación, buscando terapeutas que nos pudieran ayudar con esto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros empezamos con la parte de con la parte del implante pues empezamos a ver todos los retos ¿cuáles eran sus retos? pues tanto internos como lo son los fisiológicos, los intelectuales la comunicación y la educación que nosotros le estábamos dando a Grecia ¿y qué es lo que pasa? que cuando la implantan empezamos a checar que Grecia pues sí escuchaba pero no, no respondía como nosotros queríamos cuando nosotros empezamos a navegar por todo este año y medio que yo te estoy hablando, que la implantaron al año ocho meses y empezamos a navegar con todo esto. Nos topamos, antes de implantarla nos topábamos con un, ¿no? Gracia no va a poder ser implantada porque tiene doble discapacidad, lo cual es completamente erróneo. Hay que saber que la sordoseguera es una discapacidad única. Si nosotros la empezamos a tratar como discapacidad múltiple, vamos a tener un error completamente. ¿Por qué? Porque no podemos tratar a un niño con sordoceguera con genita, con sordera y ceguera. Porque para tratar a un niño con, con sordera, le vas a enseñar lengua de señas normal para que él vea. Le vas a enseñar, ah, esta es la mesa, esta es la silla y todo lo va a ver. Si lo tratas a un niño con ceguera, te va a escuchar sin ningún problema. Ah, esta es la pelota, tócala. Esta es la mesa, tócala. Pero ¿qué pasa cuando el reto se convierte en sordoceguera? Es completamente diferente. Lo vas a tratar de una manera completamente diferente. Y es ahí donde nos topamos con estos retos. Retos múltiples. Retos de encontrar un audiólogo que fuera capaz o que por lo menos no nos rechazara en el primer intento de decir hay que programarla. ¿Por qué? Porque Grecia no se quedaba quieta. ¿Por qué? Porque Grecia no sabías, Te, tenías que fijar exactamente, tenías que ver la mirada para saber si ella estaba teniendo reacción a los sonidos, para ver si ella estaba teniendo reacción a todo lo que estaba generando en ese entonces. Y después nos topamos con, con, con terapeutas del lenguaje que nos decían es que ¿sabes qué? No puedo, no puedo, o sea, yo sé que lo tengo que hacer con una terapia que sea terapia uh, se auditivo-verbal, terapia auditivo-verbal, donde yo lo pueda generar. Pero vamos a un reto más. Cuando tienes la sordoceguera congénita, se te puede llegar a generar un desorden sensorial. ¿A qué me refiero con este desorden sensorial? Que como ya decíamos, estas neuronas, que dejaron de trabajar en el lenguaje o en el sonido y la visión, empezaron a abarcar y a cubrir todas las neuronas en el cerebro. ¿Para qué? Para tapar esos huecos. ¿Y qué es lo que pasa? Que empieza este desorden sensorial a subir. Entonces, tu olfato, tu gusto y tu tacto empieza a aumentar. Y si tú normalmente lo tenías al 80%, en una persona con sordoceguera congénita te va a subir hasta el 200 o 300%. Entonces, si tú le das un sólido a un niño, lo siente como piedra. Ajá. ¿Y, ¿Y qué pasa con Grecia? Que este desorden sensorial hace que el cerebro no trabaje correctamente porque se está enfocando en sentir, en oler más. Entonces, no mastica no mastica, tiene que comer puro sólido y eso hace que todos los músculos de la cara se empiecen a aflojar. Y volvemos con todos estos retos que nosotros estamos generando en Grecia. Cuando pasa este año, ocho meses nos tocó la pandemia y pues en pandemia todos cerraron, encerrados en la casa con un implante que que queríamos que funcionara pero que a la vez no estaba funcionando correctamente llegamos con una audióloga que nos revisa a Grecia y nos dice tu hija está escuchando todo y a la vez nada no está correctamente programada empieza a generar un, un programa empieza a hacer toda, todo esto y a partir tiene aproximadamente un año que hicieron esto ella empieza a cambiar y empieza a cambiar, y empieza a escuchar. Y entonces nos vamos a los retos externos. La sociedad, tener maestros capacitados, que el gobierno nos otorgue a nosotros, esa parte de actualización en los implantes cocleares, el entorno en el que nosotros estamos. Todo eso es lo que empezamos de nuevo con los retos. Grecia, ahorita, eh, me topé precisamente a, con, cuando vemos con todo esto de los externos, eh, en todo nuestro transcurso yo llegué al teletón, ella es una niña teletón, y me decía el audiólogo de ahí, señora, entiéndalo, entiéndalo, su hija no va a hablar, su hija está mal de la cabeza, y yo decía, ay, ya le hicieron todos los estudios a mi hija y no, si usted gusta se los volvemos a hacer. Pero yo aquí, yo no vengo aquí al teletón. A que me, me digan que Grecia no va a hablar. Yo creo que ustedes, y, y así yo lo veo, yo creo que ustedes nos tienen que enseñar a nosotros a ver cómo comunicarnos. Cómo hacer que Grecia pueda querer escuchar. Y gracias a Dios lo logramos. En este punto estamos en que Grecia ya quiere escuchar. En que Grecia, si se le cae el implante, lo busca y se lo coloca. ¿Por qué? Porque sabe que ya no está escuchando. Ya escucha mi voz, ya entiende indicaciones, aún no habla. Y yo no sé si en un, en un determinado momento vaya a hablar, porque tampoco te cierras, de, te cierras de ojos. Sabes cuáles son las posibilidades y sabes, para eso estás trabajando desde este momento. Estás trabajando para que Grecia pueda tener un lenguaje. Pero si no lo tiene, ella ya entiende. Ella ya entiende lo que es, dame mano, dame pie, dame beso, escucha, párate, siéntate. Todo eso ella ya lo está entendiendo. Entonces, ahorita estamos empezando a trabajar en problemas orofaciales y que todo esto, la parte de la deglución, bueno, no deglución, sino la parte de la masticación y el problema sensorial, podrán, podamos llegar a bajarlo para que ella pueda empezar a masticar y pueda empezar a hablar, que eso es uno de los retos que nosotros queremos. Les quiero presentar un video. Este, bueno, aquí, está, aquí está mi hija, como la pueden ver, es una niña súper feliz, una niña que, que sinceramente yo cuando hablo de ella me lleno de emoción, me lleno de satisfacción por todo lo que ha logrado. Desde el primer día que ella nació ha luchado y desde el primer día que nació ha roto barreras y esas barreras las sigue rompiendo. Al ser la primera niña en ser implantada siendo ciega antes de los cinco años, en ser la niña que me orilló a trabajar con Eneida para poder hacer este proyecto de vivir con Eneida y Darío para hacer este proyecto de vivir en vibraciones y bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Es una maravilla y bueno, les voy a presentar aquí unos videitos este, para que ustedes vean cómo es que estamos trabajando con, con, con Grecia. Muchísimas gracias, Alma, por tu gran intervención. Sinceramente. Este, oh, hola, hola. Este, un momento, Miguel. Este va sí. a poner un video. Ah, perfecto, esperamos. Aquí, como pueden ver, estamos trabajando con Grecia esta parte del desorden sensorial para que ella nos permita entrar hacia su boca y pueda empezar a masticar. Se le llaman terapias orofaciales. Y bueno, vamos a empezar con esto. Y el otro video que les quiero mostrar, que este video me encanta, porque lo pueden, lo pueden revisar, ahorita se los presento. Audio ahora. Alma, este, ¿se va a escuchar el video? Sí, se está escuchando. No, no se escucha. Ay, perdón. Eh, activa compartir sonido interno. Por, a ver ah. si es así. A ver. Ay, no, creo que no no sé cómo. Audio ahora. Eh, entonces, a ver. ¿sí? compartir pantalla y A ver. Igual la a ver. ¿Y compartir. ¿Ahí escucha? No, no está escuchando. No, no se escucha. A sí. la hora de compartir tienes que buscar la opción de sonido interno. Sí, no, no, no lo pude ver, no lo pude compartir así como yo quería, pero bueno. El caso es eh, la niña se encuentra sonriendo, se encuentra riendo, jugando, llego yo y le digo dientes dientes Grecia, ya cuando yo le digo dientes ella sabe que le voy a lavar los dientes entonces se pone muy seria, deja de reír y agarra el cepillo y empieza a cepillarse los dientes, entonces en ese video nosotros podemos ver que Grecia ha avanzado de muchas maneras ¿por qué? porque ya está aceptando lavarse los dientes que es algo que nos estaba costando mucho trabajo está aceptando el, el sonido al decirle yo dientes ya sabe exactamente qué es y, y pues bueno eso es eso es nos hemos topado con mucho yo yo la verdad yo invito invito mucho a, y, y es una de las cosas que, que quiero hacer y que quiero hacer en vivir en vibraciones es invitar a los audiólogos invitar a los terapeutas del lenguaje a que se preparen que se preparen a, a ayudarnos a, a poder calibrar a estos niños con, con ceguera. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te va a llegar muchos, o a lo mejor no te va a llegar ninguno para que tú lo puedas programar correctamente. Pero si te llega uno, le vas a cambiar la vida tanto a la mamá como al niño. ¿Qué mejor al niño? Bueno, obviamente pues es lo mejor del mundo, cambiarle la vida al niño pero vas a hacer que ese año que nosotros, ese, esos dos años que estuvimos por todo México buscando, se hubieran basado y Grecia hubiera avanzado mucho más, si hubiéramos conseguido algo oportunamente. Grecia se implantó correctamente al año ocho meses, pero toda esa red que decía el doctor hace rato, nos falló un poco en cuestión a una buena programación y el desorden sensorial que se le generó. Pero ahorita yo te puedo decir que para mí, y para Grecia, y para su papá, el implante coclear es una maravilla. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ay, Ahora sí, Alma, te agradezco muchísimo por tu participación. Vamos a ir de inmediato con la segunda parte, indicarle solamente que las preguntas serán leídas, Después de la segunda intervención del doctor Roberto. Eh, Eneida, tienes la palabra. Ay, pues, qué maravilla y qué bonito cierre, Alma, de verdad. Muchas gracias. Este, No sé, eh, por cuestiones de tiempo, no sé si eh, Griselle, la doctora Grisel, el doctor, tengan algo más que agregar para pasar a la ronda de preguntas y respuestas. No sé, eh, ¿alguno doctora Griselda o el doctor Roberto? Este, ¿No gustan no agregar algo más? ¿O pasamos a la ronda de preguntas? Sí, por mi parte no existe ningún, ningún inconveniente, si pasamos a la ronda, adelante. Ok. Sí, doctora, ¿sí nos escucha? no sé si la doctora tenga su micrófono cerrado ok, no, la escuchamos eh, bueno, mientras arregla su, su este, equipo eh... ah, ya está listo okay. ya está listo, Esto nada más quiero ver si me veo centrada porque ok eh, bueno, algo importantísimo que yo quisiera agregar es lo que está hablando precisamente la mamá de Grecia, Alma. Te agradezco, Alma, por tu, por, por tu gran participación. Y bueno, hay algo importantísimo que quisiera que todos quedaran muy, muy claro. El audífono o los audífonos del implante coclear son una verdadera maravilla. ¿Por qué? Porque son los apoyos tecnológicos, y médicos que, que prescriben, los médicos para que se pueda alcanzar a tener una facilidad de poder escuchar, pero no son magia. Por sí solo, implantados o puestos atrás de las orejas no son magia, no quiere decir que una vez que me lo pongan ya voy a escuchar, no. Viene la parte más importante y de la mano con los médicos que es la parte de la rehabilitación, ahí viene la parte de la terapia y ahí viene la parte más más crucial porque es el trabajo que cierra al equipo interdisciplinario. ¿A qué me refiero? Médicos, padres, equipo interdisciplinario, pediatra, terapeutas, físicos, ocupacionales, de lenguaje, psicólogos. Aquí entra todo el mundo para trabajar en la parte más importante que es, ahora sí, el uso efectivo de la capacidad de, de poder escuchar. Porque una cosa es poder utilizar un dispositivo, ¿sí? ya sea audífono o implante, y otra cosa es tratar de hacer conexión para que haya la comprensión del lenguaje. Yo como terapeuta de lenguaje sí les quiero decir que estoy de acuerdo con ALMA, hay que estar altamente capacitado, hay que estarnos actualizando, hay que ver todos los alcances, porque la terapeuta tiene que tener un dominio del lenguaje y, por supuesto, de los métodos, técnicas, materiales y equipos que se requieren para poder trabajar con ese tipo de desafíos. Entonces, entrando en materia, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, saber qué es lo que tiene el niño y cuál es el proceso de evaluación para el tratamiento del lenguaje, ¿sí? Entonces, lo más importante es ver con qué voy a trabajar. Y primero que nada, saber si el niño tiene la atención y la conducta. Porque sin atención y conducta no podemos pasar al, al siguiente paso, que es la comprensión de los sonidos y obviamente todos los recursos para poder hablar. Y aunado a esto, viene algo muy importante, que es si el niño tiene intención comunicativa es otro punto crucial porque hay niños que se implantan o que tienen audífonos pero no quieren hablar ¿sí? por eso hay que hacer evaluaciones previas para saber si son candidatos y eso se hace muy de la par con los médicos y muy de la par con los psicólogos entonces y muy de la par también con los terapeutas de lenguaje todo un equipo trabajando a la, a la par con todo esto y por eso cuando llegan a consulta para rehabilitación tienen que empezar hacer una evaluación. Hay que ver todo lo que rodea al niño y todo lo que está atrás en el entorno. Ver si hay papás comprometidos, si hay un buen ambiente, si hay eh, sobre todo estimulación auditiva correcta, si hay conocimiento del implante, de los audífonos y empezar a enseñarles los métodos y técnicas que se requieren para poder... Eh, para poder aprovechar el, los recursos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrar de lleno, o así como, como los toreros, entrarle de lleno al toro. ¿Por qué? Porque tenemos todos los recursos para empezar a trabajar con ellos. Y eso, Alma, que tú hablabas, por supuesto se requiere un trabajo de integración sensorial y obviamente de todos los recursos de la terapia oral motor, ¿sí? Sí. Porque cuando un, un chiquito no esté estimulado, previamente estimulado, en, en este tipo de, de cuestiones cerebrales, es importante que, que podamos empezar a trabajar con las situaciones de tipo neurológica para que hagamos conexión. Este es un tema importante para las terapeutas de lenguaje, que puedan conocer las herramientas que van a hacer que el procesamiento lingüístico llegue efectivamente, que se pueda hacer el trabajo auditivo, que se pueda hacer el trabajo de comprensión del lenguaje, de comprensión de los sonidos, porque un niño no va a hablar si antes no entiende, un niño no va a procesar un habla si antes no sabe en qué y por qué y para qué lo va a usar. Entonces, la terapia de lenguaje tiene que ser muy efectiva, tiene que ser muy, muy adecuada y tiene que ser con profesionales serios muy bien preparados. Yo también soy una gente que insisto en la capacitación, insisto en que haya muy buena preparación porque tenemos retos enfrente y no nos podemos dar el lujo de decir, no, no sé, no puedo, a lo mejor quizás no. Es tratar de estudiar juntos y ver los alcances porque cada, cada niño, cada niña, cada joven, adulto, tiene un comportamiento distinto por el entorno en el que está metido. Entonces, yo, bueno, que soy un amante de que se puedan comunicar, pero que sobre todo puedan enlazarse en lo más profundo que es la capacidad de poder expresar sentimientos, gustos, necesidades, afectos, eh, poder, poder decir, sí me gusta, no quiero, dame... Dame un abrazo, tengo miedo, este, me siento sola, eh, qué lindo, qué gusto, wow, me encantó. Todo esto que son expresiones muy sencillas es un mundo, de universo de, de estrategias terapéuticas para enseñarles esto al que tienen derecho. Y por eso y por muchas miles de razones tengo el privilegio de comentarles a ustedes que no solamente insisto sino que además peleo porque esto se lleve a cabo y porque sea una realidad. Porque el decir no sé, no puedo, no quiero, debería de ser una frase cruzada en los vocabularios de todas las familias. ¿Saben por qué? Porque yo misma soy, estoy convencida de que esto se puede cuando tienes padres o madres, como en mi caso, mi mamá es extraordinaria, que nunca pensó, que eso no se podía, al revés, dijo, sí pueden, y vamos para adelante. Y la prueba está en que yo misma uso audífonos, aquí están mis audífonos, y soy una, una más de, de ese grupo de gente que me pudieron haber cerrado la puerta porque no, es que ya no puede, no va, no va a salir adelante. Y no somos una, somos dos, mi hermana y yo. Formamos parte de una familia de cuatro hermanos, y se hizo una mística maravillosa en mi familia para que todos, todos entraran en la parte de rehabilitación. Y toda la familia este, extensa, amigos y conocidos favorecieron lo que hoy no solamente soy alguna que alguna vez fue una paciente, sino que hoy tengo años de experiencia y seguiré luchando porque todos los sordos del, de todo el mundo se incluyan. Y si tienen un problema visual, que sea tiempo para que puedan sentirse reconocidos y que no sean invisibles. Así que por eso yo quería acabar de cerrar con esto, porque sí es importante la terapia, la rehabilitación, que nos da la dignidad de poder ser ser humano capaces de expresar. Wow, muchísimas gracias, de verdad, qué motivo y qué Usted como terapeuta este, también sea usuaria y de, que, que realmente sabe lo que atravesamos y es ahí cuando podemos comprender mejor a las personas. Pues muchísimas gracias, de verdad me siento muy agradecida, muy emocionada y pues bueno, vamos a dar paso eh, a las preguntas. Eh, Marc, si nos pudieras ayudar, por favor. Mark está detrás de todo este soporte técnico. Antes de es... aquello, eh, Eneida, si me permites. Sí, ver, ¿eh? Eh, Es importante recalcar en dos puntualizaciones fundamentales. Algo que se le pasó a Grisel. Sí, cierto. Grisel dijo sí, cierto. Que, que, que tiene su hermana que también no escucha, pero también no ve. Así que venimos de familia de sordos ciegos que vivimos y que sentimos el problema y el segundo punto que yo creo grisel es que tú ya tienes un nuevo reto porque con lo que nos dijo alma con lo que expuso ella creo que tú tienes ya una amiga más que un una paciente con con grecia así que yo te invito grisel abusando de tu de tu generosidad eh, y sabiendo el corazón que tienes que simplemente le agregues a la lista y que juntos vayamos caminando y haciendo que que las cosas pasen porque es la única manera de poder sostenernos de poder llegar de poder profundizar en las cosas y yo quisiera antes de pasar a las preguntas dirigirme al doctor también eh, como una conclusión de esta exposición doctor usted como médico qué recomendaciones dejaría ...para la sociedad en general a fin de que se respete el, el, el aporte, el trabajo, el soporte que también pueden y podemos ser las personas con discapacidad visual y auditiva. Adelante, doctor, por favor. Gracias. Pues justamente creo que este todos llegamos al mismo punto, a la misma situación... No verlo como una situación completamente segmentada. Todo esto es una unión. No es el punto de vista médico, no es el punto de vista de los papás, no es el punto de vista del terapeuta, no es el entorno social. Son todos a la vez. Y también lo importante en estas, en estas circunstancias es ser sumamente claros y no llegar a los extremos. Es analizar profundamente cada caso. Cada caso es un universo diferente, tiene peculiaridades. Y no por eso es un excelente candidato o un inadecuado candidato, ¿sí? para, para comenzar. Y lo siguiente es también establecer eh, expectativas reales. Desde el punto de vista médico también me toca de repente eh, ver circunstancias donde el paciente dice, es hipoacúsico, vamos a implantarlo. Se hace una colecta, se busca el recurso y el paciente ya tiene lo suficiente para implantarse. Sin embargo, cuando se analiza qué ocurre en su entorno, es un paciente que ha desarrollado el lenguaje, es decir, su pérdida auditiva fue prelingüística, prelingüística o poslingüista. Si fue poslingüista, perfecto. Puede hacer que el resultado o el beneficio sea muy bueno pero a veces nos encontramos ante circunstancias de que pacientes tuvieron hipoacusia congénita, no tuvieron ningún proceso de terapia, no tuvieron un proceso de desarrollo de lenguaje o habilidades lingüísticas. Llega a los 35, 40 años y el objetivo es que el paciente desarrolle el lenguaje oral. Ante esas circunstancias, definitivamente debemos ser muy claros y aquí sí estoy de acuerdo en poder decir, ok, el objetivo es que pueda percibir, pueda establecer vínculos entre el dispositivo y la corteza cerebral, sí, pero no con el objetivo de que el paciente desarrolle el lenguaje. Entonces, creo que también ese es un punto y que, que nos quede quedar claro, bueno, nosotros que estamos en esta área perfecto pero personas que es la primera vez que están en contacto en esta situación, es muy importante, creo que dejarlo muy, muy, muy claro. Este, otros tabús que se manejan en relación a esto es que, por ejemplo, determinado dispositivo, les podré decir... Que independientemente del dispositivo independientemente de la marca, creo que realmente lo que ocurre aquí es que sea un candidato ideal o no sea un candidato ideal dependiendo de las expectativas y objetivos reales ¿verdad? hay pacientes que de repente con condiciones neuromotoras severas parálisis cerebral infantil por ejemplo, más aparte una hipoacusia, obviamente es un paciente tiene problemas importantísimos en la motricidad oral ¿Creen ustedes que sea capaz de poder desarrollar un habla y un lenguaje normal? No, pero por eso también lo vamos a limitar a que el paciente pierda la percepción auditiva. Entonces, aquí es donde debemos nosotros determinar. Mi objetivo es que pueda estimularse, perfecto, pero no para desarrollo del lenguaje. Sí, creo que, creo que ese es un punto muy importante que debemos, debemos considerar. Justamente ocurre que pacientes que puedan tener hipoacusias eh, progresivas, Desarrollar un lenguaje completamente normal, honestamente son de los casos que auditivamente, y vamos a poner entre comillas, es relativamente más fácil trabajar, donde los objetivos son más, eh, se pueden alcanzar más fácilmente. ¿Sí? No es tan fácil, pero bueno, por lo menos sí es lo más fácil posible, ¿de acuerdo? Y en aquellos que no, es importante el que podamos nosotros el tenerlo, el, el tenerlo muy importante y tenerlo muy en cuenta. Creo que con eso puedo este, concluir esta parte. Creo que es fundamental el tener claro todo esto que nuestros dos panelistas nos han hecho ver, nos han hecho comprender, nos han hecho aprender, pero sobre todo creo que nos han llegado a la conciencia de quienes estamos involucrados con la discapacidad y de una sociedad poco menos que indolente, que poco le importa, que poco hace a fin de que este tipo de discriminación sea superada. Creo que es básico y fundamental que sigamos trabajando en estos campos y nosotros como Fundación Ecuatoriana Ecosiluz, como Vivir en Vibraciones, como embajadores de la tecnología digital, tenemos y estamos comprometidos en seguir haciendo este tipo de webinars que simplemente van a enriquecer y van a coadyuvar al mejoramiento y al acervo cultural de todos quienes estamos involucrados primero, de nuestras familias, después y de la sociedad en general. Yo quisiera, para dar paso a las preguntas con Eneida, de sí, nuestros yo. participantes, llegar con un saludo muy cordial en Argentina. Está una gran maestra con nosotros, Graciela Perioli. Buenas tardes, un abrazo. Ha estado interactiva en toda la la interactuando en toda la la conferencia y es bueno saber que contamos con ese respaldo de gente comprometida con el quehacer con la rehabilitación y la inclusión de las personas con discapacidad. Agradecemos a la gente que nos ha visto en México, en Colombia, en Ecuador, en Uruguay, en Costa ¿En Rica, en Estados Unidos, en España. Muchísimas gracias por estar con nosotros y si algún país Ay. no ha sido nombrado, también hemos estado en el Perú, pues muchísimas gracias por vuestra participación y por vuestra asistencia a este encuentro. Recuerden que mañana a través de la radio digital, radio online, eh, Bebina Mundial, la voz de la ternura, este webinar se estará retransmitiendo desde las cinco de la tarde, hora de México. Eneida, creo que hemos cumplido con esta gran tarea. Te dejo antes de finalizar con las preguntas para nuestros panelistas. Muchas gracias, Miguel. Les voy a poner el enlace aquí en el chat eh, para la transmisión de mañana, para si gustan compartirla. Y, este, bueno, yo le doy la palabra a Mark Escate, eh, que nos está apoyando, líder de la comunidad de embajadores de la accesibilidad digital. Para que nos ayude con las preguntas que haya en Facebook o en, en el chat de aquí de Zoom. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Neidi. Vamos a, voy a comenzar con unas preguntas y después que termine le doy la palabra a Gerardo. A, sí, muchísimas a Horacio gracias. Y a Sei. Nada más termino de leer la, las preguntas en orden y les paso porque levantaron la mano. La primera pregunta es de Sonia Villacres. Dice, una persona de 60 años ya adquirió la que, que adquirió la, la sordoceguera a los 14 años de edad, ¿es posible que pueda lograr audición mediante implante coclear? Fue investigada y resultó candidata para el implante en el año 1996, pero no se hizo nada por lo económico. Eh, Queda esa, esa pregunta. Me gustaría saber si el doctor o la, la maestra Grisel nos podrían orientar. Claro que sí, con gusto. En los pacientes poslingüísticos con pérdidas auditivas profundas, es importante también que tomemos en cuenta el tiempo de deprivación auditiva. Si fue un, un nervio auditivo, una corteza cerebral auditiva que fue estimulada, aunque tuviera pérdida auditiva, es más probable que pueda tener una mejor reacción. Pero si tiene una deprivación auditiva muy prolongada, es decir, a pesar de que sea una pérdida severa o profunda, el auxiliar auditivo no lo utilizó, imagínense todo el tiempo que esa área o esa corteza cerebral no estuvo estimulada. Sí, sí puede el paciente percibir sonidos, nuevamente decimos esa percepción, pero aquí es el, el proceso más complicado será justamente la interpretación de, de esa estimulación, justamente el que tener este, la, la discriminación cree que sí puede funcionar el implante coclear, es un hecho, lo puede hacer, pero aquí la situación, objetivos que tenemos que tomar en cuenta con el paciente es, ¿qué tantos avances podemos tener en discriminación por la situación de deprivación que tuvo esa corteza cerebral durante mucho tiempo? Muchísimas gracias, doctor Roberto. Eh, antes que nada, eh, hay muchas felicitaciones, mucho reconocimiento a su trabajo a, de cada uno de los ponentes que hemos tenido el día de hoy. Nada más me voy a ir sentando en las preguntas como muy puntuales. Eh, en este caso, nos, desde Bolivia nos pregunta eh, Sergio Rodríguez, dice, ¿en qué países hacen el implante de tallo cerebral? Okay. Eh, hay que tratar de diferenciar en esas situaciones el implante coclear, principalmente eh, lo que va a hacer es sustituir la función de, de, de la cóclea o el caracol. Este, este implante coclear obviamente está, se puede realizar en prácticamente cualquier país. Yo creo que en este momento está tan globalizado que se puede realizar. Hablando específicamente de implantes, aquí, nada más hay que quitar aquí la situación, no sé si existe un pequeño error, Implante, una cosa es implante coclear y otra cosa es implante auditivo de tallo. El implante de tallo es un implante de, donde se realicen pacientes que no tienen coclea o no tienen nervio auditivo o tuvieron alguna situación donde hubo una tumoración donde ya no se puede estimular. Si se les pone un implante coclear, no existe nervio que pueda llevar la información hacia la corteza cerebral. Y en estos casos es un implante diferente, la, la función es diferente, no se entra directamente a través del oído, digamos como tal, se coloca en esa vía auditiva justamente a nivel del tallo cerebral, es donde se coloca una placa de electrodos. Es una cirugía altamente compleja y que actualmente la literatura a nivel mundial realmente el pronóstico no es muy bueno. El paciente puede estimularse, pero generalmente los resultados hasta el momento no han sido... Eh, no, no han sido bueno, no han sido satisfactorios generalmente eh, pero sí se puede realizar ese tipo de cirugía y ahí deben ser obviamente centros eh, neurootológicos realmente de alto de, de, de gran este de gran interés médico eh, por ejemplo en la ciudad de México pudiera ser, si mal no recuerdo lo tenemos en el Instituto de Neurología Instituto Nacional de Neurología eh, son lugares muy, muy específicos porque es realmente una cirugía muy complicada, es un tema altamente eh, técnico, pero sí se realiza. Eh, obviamente tendremos que averiguar en qué, en qué centros, pero este, creo que no sé si queda clara la situación de la diferencia entre un, un implante coclear y un implante auditivo de tallo. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Graciela Firioli. Hola Alma, ante todo muchas gracias por compartir la vivencia con tu hija. Una pregunta, cuando tú le dices dientes, solo lo haces de manera oral o le presentas conjuntamente el cepillo de dientes? Gracias por la pregunta. Fíjate que cuando nosotros empezamos con esta parte de las terapias del lenguaje, también me, nos tuvieron que enseñar, yo sigo aprendiendo, el cómo tengo que llegarle a Grecia. A Grecia le tengo que presentar el objeto, lo tiene que tocar, lo tiene que oler y posteriormente se lo tengo que decir enseña y... También en lengua, eh, pues ahora sí que he hablado. Entonces le digo cepillo de dientes, dientes, tócalo, huélelo, trae pasta. Y posterior a esto, pues ya ella ya sabe. Ya ahorita, ya si yo le digo dientes, ya sabe que, le, que, se, que se va a lavar los dientes y ya no es necesario presentarle todo esto. Ya cuando lo toca y ella sabe qué es. Pero si al principio le tengo que presentar absolutamente todo, ¿no? O se si le voy a dar leches. Decirle leche, enseña, toca los dedos, leche, tócalo, huélelo y tómalo. Entonces así es como, como, como ella ya sabe. Ya igual ya le digo leche y ya luego, luego ya sabe. Ya se arriba, abajo, pero ya le empiezo a decir así. Gracias. También ex, eh, de, de, la, de Graciela Pirioli. Excelente, Grisel, sumamente clara debería ser también consultora para familias en el tema con todo gusto con todo gusto vamos a escucharlos ya, ya también, tienes más tarea alma también agradecen al doctor Roberto por clasificar eh, usted de este aspecto y hay condiciones que deben darse eh, felicitan tanto al doctor como a la, a la maestra grisel como a la señora alma eh, muchas felicitaciones. Uh, también Sonia dice, muchas gracias por la explicación. Ojalá pudiera tener de nuevo una valoración para saber si puedo realizarme este implante, aunque sea lo difícil del proceso de rehabilitación. Y voy a leer también las preguntas que estamos en, en redes sociales. Bueno, tienen muchísimas felicitaciones. Eh, también para que lo puedan saber. Ah, en este caso dice... Quizás, eh, ¿qué opinión tienen sobre los audífonos Fonac eh, Luminity, no, 90? No sé si alguien quisiera... Tienen esa duda en el chat. Creo que sería Phonak, Luminity, la pronunciación. Bueno, creo que tiene que ver específicamente, es una marca se llama Fonac. Honestamente, hablando justamente de las situaciones de marcas, cada marca tiene un respaldo tecnológico, cada uno desarrolla diferentes tecnologías. Honestamente, es muy difícil el poder nosotros este, comparar entre una marca y otra. Aquí lo que debemos evaluar justamente qué características tiene, qué potencia cubre ese dispositivo, qué eh, características, por ejemplo, de uso pueda tener qué perfil de uso tiene, porque por ejemplo es diferente eh, un auxiliar auditivo que esté diseñado para niños, por poner un ejemplo, que tenga cierta resistencia a golpes, a humedad, que la disposición de los micrófonos, la forma en que funcionan, el que pueda tener bloqueo para el uso de los botones, bloqueo para la tapa de la batería, que pueda tener un LED, una información visual de funcionamiento, de que está encendido, de que está terminándose la batería. Entonces, creo que este, independientemente de la marca, o sea, realmente puede ser una marca que no sea tan conocida internacionalmente, pero hay que analizar qué tecnología tiene, qué potencia tiene y qué características particulares tiene. muchas Gracias. Otra pregunta que tenemos es de Gracia Cobos. Buena tarde. Excelente ponencia. ¿Hasta qué edad es recomendable realizar un implante coclear, considerando la ganancia funcional en la audición? ¿Edad? Es una situación relativa. Esta situación relativa tenemos pacientes que son implantados desde los seis meses de edad y tenemos pacientes, yo en lo particular, implantados después de los 80 años de edad. Es decir, o sea, no hay un punto de corte en relación a edad, ¿qué es lo que viene o qué es lo que se analiza? Por ejemplo, pacientes adultos mayores, específicamente si existen comorbilidades, enfermedades crónicas, degenerativas que, no, que impidan que se pueda realizar adecuadamente este, la, la situación del implante. O sea, realmente ese no es un, un punto criterio. Creo que realmente el punto criterio debería de ser específicamente qué ocurre con su ganancia exactamente. El auxiliar auditivo da la ganancia necesaria para que pueda alcanzar la percepción de los sonidos del habla. Perfecto. No, independientemente, siguiente paso a analizar es justamente la candidatura implante completo Muchas gracias. Ahora pasamos. Muy por... cometidamente Mark. Si sí. damos paso, no sé, sea, preguntas si que alguien tiene levantado la mano, sí. porque ya estamos a 10 minutos de terminar la, la transmisión sí. para ir finalizando, no sé si te parece. Sí, de hecho tenemos eh, a Gerardo, eh, a Horacio. A seis Rodríguez y a Julia A Julio, perdón. Terminaríamos con ellos. Serían las preguntas. Adelante, Gerardo. Muy buenas tardes. Muy amable. Eh, ah, Hola, buenas tardes. ¿Sigo hablando? Sí, adelante. Ah, bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Soy de Colombia. Mi nombre es Gerardo Cui, soy una persona con síndrome de Usher, soy sordo-ciego. Eh, yo tengo un implante coclear en el izquierdo hace 10 años y tengo un implante coclear en el oído derecho que me lo colocó el, el dispositivo, me lo colocó el 26 de octubre del año pasado, el año 2022. En este momento estoy en terapia y me siento muy feliz, muy contento y aprendí muchas cosas en la vida, volver a nacer, volver a vivir y me siento muy orgulloso de mi vida porque he superado muchísimas cosas, he aprendido a madurar como ser persona y de verdad entiendo y hago muchos conversatorios en diferentes universidades de Colombia y también eh, llevo 40 años trabajando en una empresa de ingenieros civiles y mis jefes, mis compañeros, todos sorprendidos que cómo hizo para hablar, cómo hizo para expresar, cómo hizo para entender. Y, y no me dificulta nada en el trabajo. Gracias al apoyo de Jimena Sherpa, ella fue la que me orientó, ella fue la que me dio las opiniones de cómo de colocar un implante coclear. Porque yo antes sentía un temor muy fuerte, con mucho miedo, con muchas dudas y todo. Pero ella, con la ayuda de Jimena Gerpa con otros profesionales y todo, y habló, y yo le informaba respecto a los diagnósticos, pronósticos, y yo fui candidato. Y con lo que le implante, en este momento me siento de verdad que escucho casi el 100%. A mí me gustó mucho la historia de la niña en Grecia, y ahí va adelante, sigue la apoyando y así sucesivamente puede salir adelante y lograr y recomiendo a todas las personas los sordos ciegos que quieren colocar su implante colóquenlo y vale la pena porque se despiertan otra vía más otra vía nueva y así se puede superar mucho y eh, mejorar, mejorar la condición de vida. Eso es todo lo que le quiero decir y muchísimas gracias por su amable atención Muchas gracias y muchas felicidades ah, perdón eh, perdón. gracias al apoyo en implante también yo soy profesional soy ingeniero de sistemas y, y muchos de los profesionales me llaman y yo les soluciono la situación respecto al trabajo, todas las cosas y me llaman muchos sordos muchos eh, sordos ciegos me dicen que como hace para colocar un implante, digo vaya al doctor Rino, pide su cita y claro que sí y, y salen candidatos y, y les favorece y les coloca su implante porque ellos sienten sus dudas su, que no sé entonces hay que romper ese miedo y hay que tener una moral alta y confiando en Dios que todo se puede listo eso es todo muy bien a continuación Horacio Ahora sí tenías una pregunta. Bueno, creo que ahora no eh, sí nos estás escuchando. Hola, buenas tardes. Adelante, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Eh, bueno, primeramente agradeciendo por la oportunidad de participar en este excelente webinar. Muy buena, muy buena charla. Bueno, yo soy Julio Arana desde Lima, Perú. Eh, bueno, les quería comentar una pequeña parte de mi experiencia así breve nomás, yo utilizo un aurífono pero en modo amplificador o sea, no es medicado ¿Ya? Eh, bueno, yo lo utilizo solamente cuando voy a tener un paciente o cuando voy a tener una charla o una reunión así este esto por ejemplo este, presencial, ¿no? o sea, en un sitio cerrado no o sea, Muchas veces habla muy bajito, y, pues, porque normalmente no utiliza el audífono. ¿no? Puedo escuchar, sí, pero hasta cierta distancia, ¿no? O sea, unos cuantos metros de distancia. Pero este, estoy con la idea de comprarme un audífono, pues, este, medicado, ya, pero no, bueno, es un precio un poco más alto, no baja el 900, 1000 dólares acá en el Perú. Ya, estaba averiguando, por ejemplo, los audífonos americanos, este, que hay varias marcas o sea, de diferentes países: alemana, danesa, eh, americana, eh, había una de Dinamarca, de Dinamarca. Entonces, lo que yo quiero saber, digamos, este, cuál es lo más, digamos, recomendable o cómo saber cuál es mejor. Puedo suponer que cuanto más caro es mejor, puedo decir así. Bueno, eso quería comentar y bueno, y felicidades, esperando a todos por los organizadores, por todo lo que están haciendo, esperando pues que haya nuevos eventos también, ¿no? Gracias. A ver, Julio, si me permite, Esmar. Julio, como nos dijo Grisel y también el doctor, no es. No es el audífono de comprar, como llegar a la tienda y comprar un pan un, una, un, un refresco. El audífono tiene que ser medicado, tú mismo lo has dicho. O sea, tiene que, tiene que ser prescrito como una receta médica. Yo soy usuario de audífonos más de 40 años y siempre lo hice bajo prescripción médica. Y eso es lo que te da la garantía de, de mejorar tu audición. Si tú estás utilizando, como tú mismo nos has dicho aquí, audífonos que has comprado en la tienda de la esquina, lo único que estás haciendo es menoscabar tu audición. Estás afectando tu órgano auditivo porque simplemente aquí en Ecuador, te digo, no sé cómo estén las cosas en Perú, pero aquí en Ecuador, en una tienda, en un almacén común y corriente, un audífono te ofrecen desde 50 a 100 dólares. Y eso y te dicen que, que tú con eso vas a escuchar la caída de un alfiler al otro lado de la pared. Pero lo que no te dicen es que ese audífono te puede dejar totalmente sordo y te puede terminar tu, tu órgano auditivo. Entonces, es lo primero que tú tienes que tomar conciencia, es no pensar en marcas, sino en función de la necesidad. Y eso solamente te lo van a decir un otorino o un, un, un audiólogo. ¿A quién tienes que acudir? Disculpa, Marc, por esta interrupción. Adelante. Uh, damos la palabra a Horacio. ¿Está disponible para comentar su pregunta? Que sea breve? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, Horacio. Adelante. ¿Sí, adelante. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, sí adelante. Adelante. bueno. Ah, perdón. Primero, pues quiero felicitar a, a sí, todos al doctor Rodríguez, al, a la doctora Griselda Más de detener, y de tener mi... pues por al, al, y a Alma por supuesto, Alma por yo la... creo que la participación de los padres o el, la dedicación de los padres es bien importante para para poder trabajar en una mejor calidad en el futuro de un hijo eh, y, y eso pues cuenta muchísimo yo creo que es la base de todo y una pregunta que yo tenía, de hecho ya la contestaron, que era la de si el, impl el implante coclear para personas ya adultas después de muchos años de haber perdido la audición. Pero también eh, yo radico en los Estados Unidos y la prevención es, empieza muy temprana en los niños, prácticamente desde que nacen. De hecho, de un hospital no los dejan salir del hospital hasta que no pasan el examen de audición o que después de que le hicieron las audiometrías a los niños o los exámenes de audición, este, si no la pasaron, pues entonces ya los mandan a otros lugares más especializados. Eh, de hecho, yo tengo una nieta que nació, has, tiene cinco, cinco meses y, y bueno, pues tiene un problema en el oído derecho, le okay. diagnos, diagnosticaron que no puede escuchar bien, ya de hecho hace dos semanas empezó ya una, la tienen rehabilitación y también el lunes le entregan un aparato para que pueda desde niñas, eh, desde pues desde recién nacida poder ir este, sobre todo manejar el lenguaje eh, en otros países no sé cómo esté lo de la prevención temprana, pero acá sí tenemos eso eh, yo la otra pregunta que quería hacerles, no sé si sepan a ellos les dijeron que hay un síndrome que se llama el síndrome de Stickler que afecta la retina y que puede afectar el oído es la primera vez que yo escuché esto yo trabajo en un centro para personas con discapacidad pero pues lo de nosotros es, no es tan enfocado en lo médico este, así que pues es el comentario que quería hacer, la otra pregunta ya la tenían, y felicito a Neidy y a Darío, por supuesto, y a todos. Muchas gracias. Eh, no sé si alguien puede responderle a Horacio. Sí, Neidy, perdón. ¿Sí? El, el síndrome de Stickler es un un trastorno genético que, que te causa problemas de visión, problemas de articulación y problemas de audición. Esto va, a, es gene, degenerativo, va, va como, como el síndrome de Usher también. Pero si sí es como El con síndrome la de Stickler. ¿Alma? Sí. Ay, como que mi internet está fallando. Ah, ese es el, ese es el síndrome de Stickler, es Stickler. A ver, ¿cómo? se cortó mi internet, Alma, si me lo puedes repetir, se lo voy a agradecer. Está fallando. Ah, te, perdón, te comentaba que el síndrome de Stickler que estabas diciendo o estabas preguntando es un síndrome degenerativo que, va, que es un problema genético, es directamente genético y te puede causar problemas graves de visión, de audición y de articulación. Y es degenerativo. Conforme va pasando el tiempo, lo vas empezando a, a, a generar los problemas de visión por la re, eh, retinosis pigmentosa. Ah, bien. Gracias, Selma. Gracias. Damos la última pregunta para cerrar con nuestro compañero C. Rodríguez, que también él, gracias a él tuvimos subtítulos en tiempo real. Muchas gracias, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, felicitarles a los compañeros y embajadoras de la accesibilidad por este tema de la sordoseguera desde las tecnologías auditivas en accesibilidad. Justo uno de mis temas que tengo más pasión es el tema de la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y ya sean sordos, hipoacústicos, yo soy hipoacúsico por cierto, y también para personas sordociegas, ¿no? Entonces, ese es mi enfoque. Y yo quería preguntar, en el caso de las personas que tienen sordoceguera de nacimiento, ¿qué tecnología se puede implementar para que adquieran la lectoescritura si no tienen ningún resto de vista ni de audición? Y por último... Felicitar a todos los expositores, destacar a Grisel, porque no hay muchas personas hipoacústicas que trabajen en el área de terapia, de la audición y del lenguaje. Muchas gracias. Eh, gracias, sí. esa es una muy buena pregunta que nos da para un tema pero más que utilizar tecnología, yo te puedo decir en breve que primero hay que poner en contacto al niño con su ruseguera congénita, pues en, el, al, en contacto con todo lo que le rodea, eh, que de alguna manera primero hay que desarrollar habilidades comunicativas, conectar con su cerebro, como Helen Keller, que le decían palabras enseñas señas y de primero no sabía ni qué significaba ni tenía atención hacia ellas, hasta que se dio cuenta a través de la palabra agua, que bueno, eso era agua, y le quedó muy claro y fue ahí cuando ella entendió, cada cosa tiene un nombre, entonces, pues para, para poder desarrollar habilidades de lectoescritura, el niño primero tiene que entender que cada cosa tiene un nombre y buscar eh, desarrollar habilidades comunicativas, ya sea a través de la lengua de señas, del lenguaje si se puede, este, de todos los métodos que se pueda, y eh, pues así tratar de, de ir a explicándole y desarrollando esa parte de describir de y leer que es muy compleja y que bueno ya se nos termina el tiempo yo quiero agradecer muchísimo a todas las personas que nos estuvieron siguiendo por Facebook, a los que están aquí por Zoom eh, bueno, también hacerle un poquito de promoción a Horacio con su programa de Radio Vida Independiente en la página www.radiovidaindependiente.com eh, que bueno este fin de semana también estuvimos ahí en el programa este mañana lo pueden escuchar a las ay, es a las 10 a las a las diez del a las once a las 11 del, no perdón a las 10 de la mañana ahora México 10 de la mañana ahora México lo pueden escuchar por esta página y también estuvimos hablando del tema del implante coclear porque pues la verdad es que si yo tengo un implante coclear se lo debo a muchas personas de Chicago que me apoyaron, a don Roberto Garza, a Horacio Esparza eh, y bueno una lista enorme de nombres que, que apoyaron económicamente para que yo pudiera tener mi implante coclear y pues estoy muy agradecida también con ellos y este pues eh, para finalizar pues ya nada más rápidamente eh, pues a invitar me Pedirle a nuestros invitados que nos den como una frase final para cerrar. Eh, eh, antes de eso, hay un video que queremos proyectar que es para ir ya con el, las palabras finales de Grisel y del doctor. No sé si Marcos, ¿puedes ayudar? Dura dos ah, minutos ok. apenas. Es un mensaje vale. que queremos dejar como como organización responsable de este webinar. Okay, muy, muy bien. bien. Adelante. El poema de hoy se titula En el camino aprendí. Mm. En el camino aprendí que todo momento pasa y que la vida prosigue, que el tiempo nunca se cansa y el ayer siempre se extingue. Que ser niños es un juego y jóvenes primavera, y que ambos se fusionan cuando la vejez nos llega. Que la pasión nos domina y el miedo nos paraliza, que la costumbre es rutina y todo apego esclaviza. En el camino aprendí que la gente a veces cambia cuando el poder les convida, y aunque el dinero hace falta, jamás nos sana una herida. Que el valor es fortaleza y ser sumisos nos mata. Que la verdad nos libera y la mentira nos ata. Que la sapiencia enamora, que nuestra mente hace magia, que el trabajo no deshonra y que la dios es nostalgia. En el camino aprendí que la juventud no cesa cuando la vejez nos alcanza. Que la escuela nos instruye pero se educa en la casa. Que los sueños se persiguen, pero la paz se construye. Que la libertad se exige y la soberbia destruye. Que el perdón es una cura que nos sana lentamente, y el rencor es un tormento que nos perturba la mente. Aprendí en mi caminar que los hijos no son nuestros, sino gaviotas del mar. Y cuando crecen sus alas, alzan el vuelo, y se van, que un amigo es un tesoro que debemos valorar y la familia es el templo donde aprendemos a amar, que el mañana es muy incierto, que la humildad engalana, que es la muerte certeza y es la vida enseñanza, que Dios es fuente de fe y es el amor la esperanza. Muchísimas gracias Mark por compartir este video y con ello sí Grisel ahora sí te dejo con tus palabras finales por favor agradeciéndote de todo corazón por haber estado junto a nosotros en esta jornada y no sin antes comprometerte a que en webinars futuros en webinars futuros nos sigas acompañando. Un abrazo y Bye. muchísimas gracias Grisel. Con todo cariño, Miguel, siempre será un placer poder servirle. Y bueno, como dice ese video, que en el camino aprendí, aprendí que nada humano me es indiferente, que hay tres cosas en la vida que pasan y nunca regresan. El tiempo, las palabras y las oportunidades. Y hoy para mí ha sido una gran oportunidad haberlos conocido que no hay frontera que no nos permita abrazarnos, aunque sea virtualmente, que después lo haremos físicamente. Pero que sí les quiero aclarar además que yo no soy doctora, yo solamente soy licenciada en terapia de la audición y el lenguaje, con muchos años de experiencia y con toda la, que les puedo decir? Con todo el cariño de ver los resultados y en mis pacientes, de ver estos rostros, en los padres, de ver estas lágrimas de emoción, porque todos, todos tenemos derecho a poder escuchar. Muchas gracias por esta invitación y por supuesto cuenten conmigo. Gracias, Giselle. doctor Roberto. Muchísimas gracias. De verdad que yo sé que es una persona muy ocupada y nos regaló buena parte de su tiempo para compartir con nosotros. Gracias. Encantada. Qué bonito. Sí, doctor, eh, no sé si quiere decirnos alguna frase final. Claro que sí, muchísimas gracias a todos por la, por la invitación. Este, creo que esto puede ser un, un parteaguas justamente para hacer una mayor eh, conciencia en todas las personas y sobre todo también el, el generar redes redes importantes de apoyo porque esto es aprendizaje para todos. Este, no todo está completamente escrito, siempre son aprendizajes nuevos y eh, también la, la parte más importante creo que es el no deshumanizar. Siempre vemos como aspectos muy, eh, muy técnicos, muy médicos, pero siempre hay que ligar que todo paciente es un, es, es, es un ente lleno de, de, de muchas cosas y que siempre hay que considerarlo agradeciendo mucho su, su invitación y espero que haya sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias doctor, un abrazo para usted y igualmente le comprometemos a que siga con nosotros en esta lucha constante por construir un mundo mejor. Alma, quiero dejarte también con tus palabras finales, solo pidiéndote una cosa, sigue sembrando, sigue siendo testimonio, hay mucho que hacer. La mies es abundante, nos dice una parte del Evangelio y y los obreros son pocos. Pero siéntete feliz con lo que haces, porque seguro vas a tener recompensa con un crecimiento feliz de tu hija y sobre todo con la alegría y, y la dicha de saber que estás haciendo algo positivo por ella, por el omnipotente. Un abrazo, alma. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas muchas gracias por lo que me dijiste, gracias Miguel y yo creo que Siempre que me han dicho o que me preguntan qué que, que fue, que, que fue lo que pasó por mi mente cuando me dijeron que Grecia era sordociega, empecé a buscar información por todos lados y no encontré nada. No encontraba información y no encontraba sobre todo cómo rehabilitar a un niño con sordociega. Y yo creo que si tú me preguntas en este momento, no te lamentes si a una persona o si tú como mamá o papá te llega eso que tu hijo tiene alguna discapacidad, sea sordoseguera o cualquier otra cosa, no te lamentes porque ya no vas a poder cambiar las cosas. Lo que tienes que hacer es poner los pies sobre la tierra y ver cuáles son las oportunidades que tiene tu hijo para salir porque tú vas a ser su red de apoyo. Si te estás lamentando por mal, por, estás perdiendo el tiempo y no necesitas perder el tiempo porque los primeros años de vida de tu hijo son los más importantes. Entonces ve con qué herramientas cuentas y así esas mismas herramientas dáselas a tu hijo y ya. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, Alma, muchísimas gracias y gracias por ser parte de, de esta aventura llamada Vivir en Vibraciones, que recién comienza, y que bueno, espero que nos lleve a muchas cosas. Y yo me quedo con esa parte de no te lamentes, no se lamenten papás, este, yo sé que el duelo es muy importante, pero pues traten pues, de... De vivirlo de la mejor forma con ayuda de las personas y a la vez de seguir buscando lo mejor para, para sus hijos o para las personas con discapacidad. Cuando adquirimos una discapacidad también tenemos que vivir ese duelo, pero a la vez tenemos que salir adelante al mismo tiempo porque pues, el tiempo corre y es muy importante encontrar la manera de, de seguir superándonos. Eh, pues bueno, querida Sonia, Sonia Margarita, eh, sí, te agradecemos mucho que nos estés acompañando y todo el apoyo brindado desde Ecos y Luz. Eh, te invitamos a que nos des unas palabras de cierre. Agradezco infinitamente a los compañeros de México que con entusiasmo y amor nos hicieron partícipes para formar este grupo de apoyo. Gracias doctor Rodríguez, me ha dado mucha esperanza y emoción escuchar todo lo que usted indica y a la vez en el corazón me ha dado una especie como de ánimo para ver si todavía tengo al deseo o todavía tengo esperanza de hacer un implante coclear para recobrar un poco la audición. Gracias, licenciada Cristelda. Toda la exposición nos ha servido no solamente a las personas con discapacidad, sino también a los profesionales y a los padres de familia que hemos estado aquí presentes. Alma, eres una madre coraje y te felicito y de veras agradezco lo que haces por tus hijas. Yo he sido maestra 37 años de niños con discapacidades severas y sé lo duro que es para los padres enfrentar estas, estas situaciones. Gracias a todo el público que se ha interesado, realmente es nuestro deseo seguir abriendo barreras y para de esta manera hacer un mundo más accesible para todos nosotros. Mark gracias por tu apoyo y a la vez a la comunidad de accesibilidad de los embajadores, de, a los embajadores de, de comunicación digital. Muchas gracias por todos y estamos siempre a las órdenes. Ecuador estará siempre apoyando a México en sus iniciativas. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Y con esto simplemente agradecerle a Dios por habernos dado la posibilidad en primer término de estar en este encuentro con ustedes. Después, reiterar que lo único que nos mueve es buscar y coadyuvar a fin de que vengan días mejores para la sordoceguera. No lo hacemos bajo ningún sentido lucrativo. Nuestro afán simplemente es servir. Para mí, Miguel Ángel Gavilanes de Escobar, desde Ecuador, ha sido un placer el haber podido ser parte de este encuentro. Simplemente decirles que sigamos construyendo. Pronto nos vamos a volver a encontrar porque vamos a seguir con más encuentros de este tipo a fin de que vayamos cristalizando un sueño que pronto aspiramos a una realidad. En 80, muchísimas gracias compañera querida por esta oportunidad de haberme regalado, de compartir con usted esta moderación y le dejo en sus palabras finales para que cierre este momento, no sin antes recordar que mañana por radio eh, Bebina Mundial, la voz de la ternura en Hora de México, desde las 17 horas, se estará retransmitiendo este webinar. Un abrazo y bendiciones para todos. Chao, Neidy. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, de verdad, por compartir este ¿Es espacio con nosotros. Ay, sí. Oh. sí. me escuchan? Sí, ah, ok. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y, este, pues bueno, una pequeña anécdota, este, um, me estaba acordando ahorita que hablaba Sonia, que cuando falló mi primer cirugía, porque era un implante, no para las características de mi cóclea, y yo le decía a Sonia, no sé, tengo miedo de hacerme del lado izquierdo. Y ella me dice, este, tienes el otro oído, el lado izquierdo, y inténtalo. Y si no puedes y no se consigue, es porque vas a ser mi, mi sucesora en las luchas, en las batallas con la sordoceguera total. Y pues lo logramos, pero aún así me queda ese compromiso de seguir en la lucha. Eh, apoyando a las personas con o ser era total, parcial, todas las que se presenten en mi camino. Y que bueno, también Grecia me devolvió a ese camino porque yo ya me sentía así como muy separada y decía, no, ya, ya pasó lo más difícil y llegó Grecia para decir, no, todavía estamos muchos atrás, este, regresa y pues bueno, aquí estamos. Eh, haciendo eh, dando algo de lo que podemos dar para las personas con ceguera y para mejorar la vida de las personas con ceguera, con discapacidad en general o con ceguera de man manera muy particular. Pues muchísimas gracias, gracias a todos los que nos están apoyando, gracias a este video también. Se va a subir al canal de YouTube de Embajadores para que se siga consultando. Y bueno, un fuerte abrazo para todos. No dejen de sonreír y a seguir adelante.